Final, ¿qué día soy, Sofía? 11 de noviembre. <risa> me dan ganas de bailar. ¿Para nada? No, no la pusieron pero a mi no, concentración. Ya me da como. Claro. Me voy a poner seria porque hoy es un día muy importante hoy es para 11 la humanidad. Del 11, del 22. 11 del 11 es día, el día del portal energético que se lo dedico a Tano Robles. Pero claro, eh, el, 11 y 11, 22 es el día del portal, pero además. Del portal energético sí. es el día de los solteros, chicos. Qué lindo que los solteros tengan su día, porque sí, las parejas tienen la su moda. día en San ¿Talán? Martín, claro. El amigo no. tiene su día del sí, 20 de... El día de ustedes. ¿Quién ahora cantará ah, la.? El de la charla. Claro. Eso. No, vos, Pablo, estás salvaguardado, claro. Bueno, yo me bueno quedo pero del alguna destino. vez fuiste soltero. Ja, buen sí, pero ella no. No está Gisela Campos para preguntarles algunas anécdotas, pero estoy yo. <risa> <risa> ¡Viene a mirar. Primero yo lo, lo primero que quiero saber es por qué es el día de soltero, de qué se trata, es Argentina, bueno, es internacional. No, porque hemos preparado un informe que va a contar la historia del día de soltero. soltero <risa> eh, pero bueno, ¿cuántas canciones se habla para la soltera? ¿no? Sí, sí, claro Aparte ahora estar soltero, porque es lo que dice la canción, básicamente, <risa> pero está más de moda que antes, antes no estaba de moda ser soltero. No, era, era como lo común, ahora sí, de y, era, soltería. y aparte en determinada edad, ya o sea, ser soltero sí, claro. era mal visto, viste, pisaban no? los 30. No, hoy no. Hoy no, no está hoy mal no. visto nunca ser soltero, digamos. No, eso, no, no, no. Pero bueno, ¿quieren saber un poquito la historia? Me encantaría. ¿Dónde nace el día del soltero? No lo van a poder creer. A bueno, o oh, sí, a lo mejor sí. Zen y Chao son profesores de español e importan de Perú peluches elaborados con lana natural de alpaca. Estos días tienen más trabajo para lanzar las ofertas del Día de los Solteros, que aquí también llaman doble once. Mensualmente tenemos una cantidad de 30.000 yuanes, pero en la fiesta, sobre todo en doble once... ...se aumenta en doble o triple. Exponen sus productos en librerías como esta... ...sus principales clientes no son niños... ...sino jóvenes de las grandes ciudades. Es una forma para relajar... Uh, sentir como relajado, curado, ¿no? Cuando es de trabajo. Uh, puede tocar este peluche. Pero no es aquí donde más venden. Una de las razones para el día de los solteros hacemos más compras en línea porque hay más descuentos, nos dice Xinran. Otra, los confinamientos por la pandemia. En este día de los solteros con rebrotes de covid prácticamente en todo el país, la venta online en línea gana terreno sobre la venta presencial. Por eso Chao promociona sus productos en Taobao. ...la mayor plataforma de venta en China... ...que creó la cita de mayor consumo del mundo... ...este año se espera que las ventas superen por primera vez... ...un billón de yuanes, unos 137 mil millones de euros... ...el año pasado este día se vendió en China... ...17 veces más que el Black Friday y el Cyber Monday juntos.